bienvenidos a mi canal creaciones Betina. espero se encuentren súper bien y con ánimos de hacer el paso a paso de esta caja tarjeta o regalo de cuatro meses de novios como les dije en mi video anterior espero les guste porque esta caja tarjeta está súper fácil de hacer ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vas a cortar un rectángulo en cartulina de 47 centímetros de ancho por 69 centímetros de largo igualmente vas a cortar un tono más claro de 35 centímetros de ancho por 47 centímetros de largo de 25 centímetros de ancho por 45 centímetros de largo y vas a trazar 23 centímetros a lo largo trazas la línea esto sería para dibujar un conejo vas a seguir los pasos que que hago para dibujarlo en caso de que te dé dificultad hacer el conejo vas a ir a google y lo vas a buscar así buscas la imagen y la puedes puedes imprimir en el tamaño que desees acá terminamos la orejita vamos a hacer acá como una especie de lágrima igual acá vamos a hacer acá el cuellito y acá vamos a hacer el bracito como si fuéramos a hacer el 6. Acá ya vamos a hacer las manitos, los deditos y hacemos lo mismo al otro lado. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Una línea hacia abajo, una línea curva. Y la colita. Acabamos de hacer los ojitos. Y acá la nariz. Para hacer la boquita vamos a hacer como una U inclinada y hacemos lo mismo acá. Vamos a repasar toda la imagen con marcador negro. Nos quedaría así. Voy a borrar acá lo que, la línea que hicimos anteriormente. Y acá. Y con este marcador pintamos acá las orejitas. Y con el marcador azul vamos a hacer acá una sombra en las orejitas. Y acá en las manitos. Puedes hacer la sombra donde desees. Voy a hacerle también acá como una sombrita azul. Y la colita la pintamos igual de rosado. Vamos a hacer estas rayitas y vamos a recortar nos quedaría así vas a cortar las manitos con bisturí nos quedaría así ahora vas a coger una hoja roja de 10 centímetros por 14 centímetros la vamos a doblar y vamos a cortar un corazón sería para pegar acá en el centro vamos a aplicar silicona líquida y pegamos como pueden ver en el fondo dibujé unos corazones para decorar en la cartulina azul y vamos a coger el conejo y lo vamos a pegar acá. Lo hacemos con silicona líquida para que no nos quede arrugas y vamos a aplicarle al conejo pegante en barra. Y luego vamos a aplicar diamantina o murano para darle brillo. Con marcador blanco delineé todo el conejo y con marcador rojo el corazón. Ahora vamos a pegar un empate a la tarjeta. Corta un rectángulo de 34 centímetros de ancho por 47 centímetros de largo y lo vas a pegar. Nos quedaría así. Con un marcador azul vamos a decorar antes de copiar el mensaje. Puede hacer varios dibujitos o siluetas. nos quedaría así, esto es opcional si lo desean hacer vas a cortar 6 cuadritos de papel amarillo fluorescente de 10 centímetros por 8 centímetros que sería para copiar la palabra mi amor ahora vamos a recortar para sacar la bolita del centro solo tienes que doblar así y cortar y corta las otras nos quedaría así acá las pegué y las delineé con marcador negro con estos marcadores acá en esta parte de esta de mensaje copié te amo con fucsia luego por los lados lo resalté con marcador de vinilo blanco así como lo estoy haciendo con, con esta palabra Este marcador es un marcador gráfico de marca Doricolor. Y estos son como una tempea poster marker. Es como vinilo, marcador de vinilo. Acabo de hacer una carita enamorada. Estoy inmensamente feliz. Hace cuatro meses de gastar a mi vida darme los momentos más felices hasta ahí porque repetí mi vida. Me he dado cuenta que no necesito nada más si tú estás junto a mí. Gracias por darme desde el 5 de mayo los mejores meses y días de mi vida. Estoy muy enamorada de ti, por tu forma de ser, por todo lo que haces por mí, porque me haces feliz. Nunca pensé que en tan corto tiempo te iba a amar así me encanta tener en quién pensar con quién soñar, estoy orgullosa de ti que seas como eres y que seas mi novio, eres el amor de mi vida te amo, y acá en el corazón que tiene el conejo copié, me encanta me encantas, me cambiaste la vida todo es distinto desde que estamos juntos ahora vamos a darle vuelta a la tarjeta y vamos a medir 6 centímetros vamos a repasar con la tijera con un lapicero sin tinta esto lo vamos a hacer a lo largo de la tarjeta Vas a medir los 6 centímetros para luego hacer los quiebres vamos a ir doblando lo vamos haciendo así nos quedaría así ahora vamos a tomar la base y la tapa de la cajita esta cajita yo la hice en mi video anterior para que pasen a hacer el paso a paso vamos a decorar esta parte del frente con corazones y con marcado rojo voy a alinear los corazones estos para decorarlos y la tapa en esta parte en la parte interior voy a copiar acá un mensaje pueden copiar el mensaje que deseen Quiero que estemos siempre juntos. Ahora voy a colocarle la tapita a la caja y vamos a decorar esta parte superior vamos a escribir acá felices cuatro meses puedes escribir también feliz aniversario lo que desees o los meses que estén cumpliendo vamos a repasar las letras para que nos queden un poco más gruesas nos quedaría así acá las letras las hice más gruesas y las delineé con el marcador negro en esta parte vas a pegar fotos de los momentos que hayas vivido con tu novio durante estos cuatro meses acá en esta parte vamos a cortar ayudarnos con la tijera y luego con un bisturí vamos a cortar este otro lado y abrimos así, vamos a doblar acá ahora vamos a aplicar silicona líquida y pegamos la tarjeta, la vamos a ubicar así teniendo la lista vamos a taparla esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado la tarjeta si es así manito arriba compártelo con tus amigos espero tus comentarios y si no te has suscrito a mi canal espero que lo hagas un abrazo para todos hasta la próxima